En la tarde del magazine estoy con ADN emocional. ADN emocional en cuarentena, pero muy activo. Con la conducción de Daniel Molina, ahí estoy viendo a Delia, estoy viendo a Cristina. Veo la luz en su cara porque ellos sí que saben de emociones. Vamos a darle la bienvenida al conductor Daniel Molina. Hola Dani, ¿cómo va? Hola Karina, hola Cris, hola Deli. Hola Dani. Hola Dani. Bueno, hola, hola. a todos. Hola a todos. <risa> Dani, tenía ganas sí. de preguntarte yo. ¿Qué va a trabajar ah. Daniel en ADN, Mose ahí? ahí? Hoy no, pero... <risa> o no tenés tema. <risa> sí, tengo. Este, se me ocurrió hoy a la mañana, este, porque ayer no tenía, pero ya, no sé, es como que trato de no pensar al revés. Antes pensaba mucho una, un tiempo antes, y ahora cada vez eh, dejo que fluya o que, o que me surja. Y justo como anoche también había hablado bastante con gente de un, del mismo tema que voy a nombrar ahora, bueno, dije, no, está bueno, hoy voy a hablar de la necesidad, Celia. Oh, ¡Qué lindo tema! Dani, yo te dejo con las chicas, sí. pero antes me voy con un brindis con Cristina. Dale. ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Anny! esto no puede ser! ¡Chin, chin, Cristi! ¡Sentemos! ¡Chin, chin! Bueno, entonces, hace frío! ¡Hace frío! ¡Me pasé al licor! Bueno, buen programa, chicos. Gracias, Gracias, Ani. Bueno, chau, chau. Bueno, hablamos de la necesidad, ¿no? Este... Y me gustaría empezar eh, así, a ver qué les parece. ¿Estás Cris? ¿Estás ahí, no? Sí, estoy acá. Sí. Bueno, eh, nosotros venimos hablando de lo que es el pesimismo, el, el optimismo, eh, cómo uno percibe las cosas, pero también es importante reconocer cómo eh, uno, sin darse cuenta, eh, eh, actúa a través de la necesidad. Y una de las formas de reconocerlo es cada vez que me enojo, ¿sí? Porque de alguna manera cuando yo estoy enojándome, estoy frustrado, siento una gran frustración porque el otro no es eh, como yo quisiera que sea, por la cual ya estoy manifestando una necesidad. Entonces, esa necesidad también tiene que ver con una forma de percibir de la infancia, que habló siempre, o una forma transgeneracional que nos lleva a, eh, a, esta, a esta forma de creencia o de paradigma, también hablamos la otra vez, de, de cómo es que vivimos y percibimos. ¿sí? Otra cosa, antes de seguir hablando de la, de, de, de la necesidad como la estoy hablando, sino de entender que cuando alguien cree que puede ayudar a alguien, también está proyectándose a través de su necesidad por la cual siempre digo que nunca podemos ayudar a nadie, ¿sí? eh, eh, Nosotros sin autorización no podemos eh, ser aceptados en, en escucharnos, ni en, ni en aceptar lo que nosotros creemos que estaríamos ayudando, ¿no? O sea, eh, nosotros sí podemos ser colaboradores y, y eh, expresarnos eh, colaborar con lo que sea, material o, o, o, o con información, pero si nadie nos pide, es imposible que nosotros podamos eh, ayudarlos, ¿sí? Eh, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, vos pedís, pero por ejemplo si viene alguien y te cuenta. Sí. ¿No es una manera de que te estuviera dando una autorización a que vos, este, claro. de alguna manera, con eso? Sí, te vas a dar cuenta igual que las respuestas de las personas van a ser si está a través del ego buscando un cómplice o directamente está buscando una ayuda. ¿tá? Porque de alguna forma el victimismo eh, es del ego, busca esa, esa complicidad del otro para poder eh, saciar esa culpa eh, que no la quiere ver. Nosotros hablamos también muchas veces que los ojos del ego no pueden ver solo los ojos del alma. Y eso significaría que... En el momento de que yo me muevo a través de la necesidad, lo único que estoy eh, perdiéndome es realmente de ver lo que tengo que ver, que sería lo que tengo y lo que puedo dar. Y de la otra forma, cuando estoy necesitado, solo veo mi frustración, que estaría muy asociado al pesimismo, a entender que todo lo que eh, me están dando no es lo que yo, mi niño interior, quisiera que tenga. Entonces sigo en ese estado de necesidad, por la cual me causa esta frustración que me enoja, y así es como percibo en todos los ámbitos de mi vida, y esa resonancia hace que me vuelva a encontrar siempre con los mismos, eh, los mismos conflictos, si querés llamarlo, pero que serían la bendición para que te des cuenta lo que sos a través del otro. ¿Se entendió? Decime, ¿te puedo hacer, te puedo hacer una pregunta? En realidad, sí. nosotros hemos tenido una gran psicóloga, la madre exactamente de Alejandro Lerner, Lía Lerner, que sí. ella decía que eh, el otro no puede adivinar cuál es tu necesidad. Que uno debe informar qué es lo que necesita. Ay, perdóname. Muchas veces el otro, cuando... Eh, nosotros no. tenemos que informar eh, lo que necesitamos, sería. ¿Qué es lo ¿sí? que lo que necesitamos, sí. exacto. Que el otro no puede adivinar cuál es la necesidad de uno. Bueno, eh, ahí se, se mucho, abre... Digamos, cuando, en los vínculos amorosos, que dice, sí. no, se da, no se da cuenta lo que yo necesito. No se puede adivinar lo que él necesita. Está bien. Mirá, yo creo que, eh, que no, se, no se transmite eso eh, verbalmente, solo con actos. ¿Tá? O sea que yo eh, más que decirle a mi hijo lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer en muchos aspectos es más el ejemplo que lo que le tenga que decir, porque si no, eh, como él no me está autorizando, no me está preguntando, no incorpora, porque ese es el ego, el ego rechaza todo lo que no, no está interesado, porque no le interesa. ¿tá? Entonces hay que darle cada uno su tiempo de evolución, que es el momento de que viva la experiencia para que se vaya dando cuenta de lo que tiene que hacer o vi o para vivir, ¿no? para relacionarse y, y sentirse conforme y querido, amado. Ahora, cuando nosotros eh, manifestamos esto que vos me estás diciendo, por eso es, es delicado, porque seguramente me vas a dar algunos otros ejemplos que puedan ser eh, un poco más claros para que se entienda, eh, más finitos serían, porque si yo te digo... Eh, lo que yo necesito que vos seas de tal manera, ya estoy hablando de mi necesidad, por la cual no te estaría reconociendo. Si te, estaría re, eh, si te estoy reconociendo, vivo en la aceptación, y eso no quiere decir que yo te elija como amiga o estar con vos, este, porque quizás no me sienta cómodo, pero tu aprendizaje sería eh, ¿para qué eh, el mundo me responde de esta manera? Que, que no, me, no me dan... Eh, bolilla, como alguien dice, ¿no? Este, si, por ejemplo, vamos a este, eh, este ejemplo. Si, si la gente no te ignora, este, y vos decís, yo necesito que me tomen en cuenta, eh, vos pensás que el otro tiene que cambiar, estás creyendo que el otro tendría que cambiar para que yo eh, me encuentre eh, eh, reconocida y aceptada. Y en realidad el cambio es al revés yo tengo que cambiar para que el mundo cambie, porque es imposible que yo transmita mi necesidad para que los demás se modifiquen. O sea que es una resonancia mía, esto tiene que ver con el bullying también, que siempre hablamos, que si vas a pensar que vas a cambiar todo un aula, este, nada más que para que, por más que lo cambie de colegio a chico, igualmente va a seguir teniendo la misma situación. Está bueno igual trabajar con los alumnos, el tema del bullying para que tomen conciencia, pero también entender que la, la niña o el niño que está eh, recibiendo el bullying está eh, resonando de esa manera. Y el por qué resuena de esa manera. ¿eh? ¿Se entiende? ¿Ahí? ¿Te respondí? Sí, sí. Bueno, Perfectamente. entonces, ahí quizás, si esta psicóloga lo habló, no sé por qué o en qué contexto, este estaríamos un poco, <risa> poco alejados de lo que es la creencia, desde, desde mi lugar, de lo que estoy transmitiendo, transmitiendo que es la necesidad. Por eso nosotros, eh, si bien nacemos como seres necesitados, porque somos niños eh, y el ego en esa evolución este, se va manifestando hasta, hasta tener una personalidad propia, pero después hay que correrse de esa necesidad eh, logrando ser maduro emocionales, no padres emocionales, esto lo hemos hablado, niño, padre, adulto en psicología sería, este, y la única forma de ser un adulto emocional sería cuando yo recién reconozco mi necesidad eh, y puedo trabajarla, porque es normal que una persona eh, tenga toda esta información, eh, porque hemos vivido así durante... Años y años lo recibimos, esta información como paradigma social. Está bueno modificarla para poder vivir en paz, cada día tener más paz interior y volver a la unión, que sería unirnos en aceptación. Y te vas a correr de la necesidad cuando estés unido. Y lo más importante es agudizar el observador para que cuando te metas en la vida del otro. Eh, entendiendo, aceptando, este, vas a poder correrte de tu necesidad y poder ver realmente eh, con los ojos del alma que sería poder eh, ver todo lo que tenés o lo que tiene el otro, no lo que me falta del otro o lo que me falta en mi vida porque no lo tengo, sería la frustración. Estamos acá. <risa> Sí, sí, sí claro. no, yo, eh, yo pensaba eh, en todo esto que yo los escuchabas y tenía presente a mí en cabeza, eh, y el otro no existe. Sí, eh, el otro no existe, en ese caso lo, lo afirmamos más, ¿no? Claro. Eh, que no existe, que solo está para mostrarme lo que soy. Entonces cuando vivo una experiencia desde esta forma, este, me doy cuenta que, le, que estaba necesitado, ¿no? que... que que realmente el otro está actuando en contra mía o haciendo algo que yo eh, en realidad quiero que sea, ¿no? Amando, trabajando en función de los demás para, eh, aunque no sea correspondido, eso es correrme de la necesidad porque no necesitamos nada. A su vez este, te darás cuenta con el tiempo que no necesitas nada, que tenés todo, ¿sabes? pero que no lo podés ver porque... consumimos tanto, ¿sí? Este se consume mucho en familia, ¿sabías eso? No. Cuando estás cuando están, eh, forman una pareja y quieren progresar, consumen, quieren tener una casa, sí, mejorar claro. la casa y todo eso, en forma individual, este, no, no se consume tanto. ¿tá? Es otro tipo de consumo. Está todo, digo yo, manejado, diagramado desde el mucho okay. tiempo atrás, desde la iglesia, con, con el capitalismo también del consumo constante, ¿no? que hace que, que nosotros vivamos desesperado a través de la zanahoria, eh, sin razonar ni en lo que tenemos. Por eso hoy nos encontramos en que mucha gente dentro de la cuarentena no puede estar en su mismo lugar, que sería su lugar de sanación, donde tendría que encontrar la paz en su casa y no la puede encontrar. Entonces quiere decir que hay algo que está viviendo en incoherencia. Claro, y acá, esas cosas que nosotros decimos que están tan naturalizadas, ¿vos, eh, ¿cuál pensás que, aparte de la, de la pareja, ¿no? dentro del de hogar? Cosas que pasan finitas, que parecen desapercibidas. Realidad, todo, tiene que ver, todo tiene que ver con lo mismo, que tiene, tiene que ver con la eh, pretender. ¿tá? Porque una vez que yo me meto en, esta, en este ritmo social, Pretendo eh, cambiar el auto, pretendo tener, pretendo, pretendo, y, y, y voy exigiéndome y realmente me estoy olvidando de la parte de, de compartir, del reconocimiento personal y, todo, y vivo la necesidad por la cual reacciono en resonancia con el mismo, con, la, con todo lo que tengo alrededor, ¿no? que sería mi clan. O sea, todos reclaman necesidad, este, los hijos reclaman necesidad, este, necesidad de, de, de cosas. Y después este, vienen los conflictos y ahí se, se manifiestan las necesidades de, de que el otro sea como yo quiero que sea. Eh, sería el estado de confort de cada uno. Entonces, no, estamos desunidos desde ese lugar porque somos inmaduros emocionales. Eso tiene que ver con esto de vivir en la necesidad. También tiene que ver con lo que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Elegir en qué nosotros, lado Claro, queremos... nosotros venimos Mira, vivir hablando, sí. Dale, ¿qué? Perdón. De ser y querer tener. Claro. ¿No? Eh, por eso te digo, todos los programas venimos relacionados con, con un tema en sí, en general, a través de la unión, como decís vos, Delia, que, que sería, todos... Eh, desemboca eh, el, los programas nuestros a través de, de que entiendan de cualquier manera este, de que tiene que ver con la unión, para encontrar la paz interior. Y la unión tiene que ver eh, con uno mismo, porque si estoy unido conmigo mismo, me reconozco, voy a poder estar bien con el resto. Eso es lo que hablamos en el programa anterior, que tiene que ver con, con lo que el inconsciente reconoce y, y nosotros resonamos afuera. ¿Cómo? Sería la forma de percibir. La forma de percibir, que tiene que ver con los paradigmas de cada uno, o sociales, que hacen que nosotros vivimos en esta inmadurez emocional que de alguna forma se habla de que estamos evolucionando y bueno ya que estemos hablando acá de este tema eh, y, y haya gente que escuche esto y le interese porque le encuentra una lógica también es una evolución sí viste que, viste que hay se habla mucho de todo esto no es cierto eh, sí. pero después cuando vemos en los actos la gente actúa de otra manera eh, claro. yo veo que hay como una discorda, no, no sé cómo se dice, como que no, no coincide, ¿no? Sí, lo que hablan, que después eh, no lo pueden llevar a la, a, la, a la vida. Sí. Bueno, eso no sucede en algún punto en el en el aprendizaje a todos, por la cual este yo no soy erudito de nada y, y cada día voy reconociendo más de mí mismo por la cual este, en que yo digo, uy, pucha, yo hablo de esto y caigo en esta situación, por la cual pido perdón y empiezo de vuelta. Es como, como entrenándonos día a día, porque voy agudizando el observador. Entonces, eh, observando más al otro en vez de viendo mi necesidad, ¿entendés? Este, viendo que, el, que querer que el otro me responda como yo quiero que me responda. Entonces, darle más tiempo al otro. A, a que se manifieste y mi cambio va a ser el cambio eh, social que yo tenga, ¿sí? este, por la cual es mi resonancia. Y así es como, como funciona, como si fuera un virus. ¿sí? Este, vamos modificando uno el otro, nos vamos, este, porque estamos todos conectados, porque somos uno, siempre digo eso. Entonces este, está bueno que cada uno que pueda, se van a sumar miles atrás, ¿verdad? Eh, a través de la unión. ¿cuán agudo tiene que estar el, el observador? Porque es eh, habitual, dice, yo me observo, yo y hay eh, situaciones que son muy sutiles. ¿Cuán agudo tiene que estar? ¿Qué sensación tiene? Bueno, el, el agudo, digo yo, que tiene que ver con que eh, vivir cada experiencia terrenal a través de un aprendizaje. Entonces, cuando vos, te lo que te suceda, en vez de buscar desde el victimismo la culpabilidad del otro, eh, marcando tu frustración, ahí te estarías corriendo la necesidad, y agudizar que, ¿para qué vivo esta experiencia en vez de por qué? ¿Sí? ¿Te acordás que hablamos mucho de eso, de correr el por qué, por para qué, sí, para, para qué. empezar a, a ver por qué la vida en sincronicidad me presenta a esta situación? O sea, me, ¿voy a vivir esta experiencia? Eh, ¿Qué es lo que tengo que aprender? Entonces constantemente estoy observando, estoy aceptando, estoy este, reconociendo que esa sincronicidad es naturaleza y que todo lo que estoy viviendo tiene que ver para aprender, entonces lo acepto, ya dejo del victimismo, salgo mucho más rápido y realmente así aprendo. Ahora, si me quedo en el obstáculo como, como que no es una posibilidad, sino que es una frustración y echando culpa en victimismo o en eh, pesimismo, eh, no voy a salir, voy a volver a repetir las mismas experiencias, que es lo que nos pasa a muchos, eh, mediante vayamos evolucionando. Eh, por eso repetimos la misma, las mismas eh, frecuencias en, en el amor, que sería repetir las mismas parejas, o los mismos fracasos económicos, o los mismos fracasos sociales entre amigos, o los mismos fracasos eh, que creamos nosotros, que es un fracaso, este, que nos está mostrando algo que no queremos ver. Por eso se repiten las cosas, ¿sí? Y cuando evoluciones, le, eh, la experiencia va a ser un poco más evolutiva, una experiencia nueva. Nunca se termina esto. De, no es que todo va a ser una experiencia, pero mucho más evolutiva. ¿Le, ¿le gustó hasta ahí? Sí. Un poquito... ¿Cómo? ¿Un poquito qué? ¿Qué dijiste yo decía, no no lo, estaba escuchando atentamente Daniel Ay, eh, lo que decía era que bastante complejo para poder transmitirlo digamos uno lo puede lo puede interpretar pero el común del, el, el común es cierto lo que dice que se, la, eh, hay personas que ante, la, ante algo que no que, que no le sale por eh, sería lo que está mostrando su propia frustración y responsabiliza al otro. Eh, yo lo, lo, lo puedo entender, pero lo que me encantaría es que el mundo entero lo entendiera, ¿no? Bueno, ya estás pretendiendo. Ahí estarías viendo necesi necesidad. Ahí está donde aparece la necesidad. Pretender que el mundo sea como a vos te gustaría que sea. La única forma es que vos incorpores. fíjate que ya cambiaste una palabra. Antes decías difícil. Ya ahora me la modificaste. Dijiste como, eh, ¿cómo fue que pusiste? Complejo, eh, complejo Pero seguís siempre dentro del mismo paradigma de que, que es difícil para vos. Y en realidad lo más difícil es actuar como estamos actuando, porque estamos haciendo realmente algo. Cuando te entregues, y cuando dejes de hacer, es cuando estás confiando que cada situación de la vida eh, es para aprender, y es para algo, entonces vas ahí a empezar a, a dejar de hacer, sino entregarte, aceptar y observar para poder modificar lo que no quieres ver, que sería a través de esta necesidad, ¿entendés? Y reconocer la necesidad. Este, es un entrenamiento, y, y bueno, creo que, que sí, muchas personas se resisten, ¿sí? y algunas no van a querer modificar, como hay muchas que modifiquen. Pero bueno, la idea es este, que nos ayudemos entre todos, porque todos nos necesitamos para poder evolucionar. Entonces, bueno, transmitir esto para quien le interese, para quien eh, nos, nos habilite a escucharnos, porque por más que nosotros vayamos puerta por puerta a, a golpear y explicarles, nunca van a poder incorporar este, si nadie nos dio la autorización, ¿sí? ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Bueno, dale. ¿Sí? Dale. Bueno, si estás, Cari, por ahí... <risa> este, Yo no quería dejarlo ahí. <risa> ¿Te gustó? <risa> me gustó, me gustó. Este, no, pero está este... bueno que sea un, un cortito de, de la necesidad para que se entienda. ¿Sí? No, totalmente, totalmente. Siempre digo que menos es más. No, y aparte Bien. que cada uno nos va a recono a medida que vos vas hablando, vamos reconociendo cosas en de, de nuestra propia vida, ¿no es cierto? Propias, exacto. Sí, Tal cual. claro. Bueno, chicos, muchísimas Bien. gracias por este nuevo encuentro de ADN emocional. Un tema muy lindo como la necesidad, ¿no? Que todos atravesamos. Así que muchísimas gracias nos vemos el próximo martes. Gracias, Karim. Gracias, Cari. gracias, a gracias. Un gracias a para a todos. Chau, chau. chau, chau. Ya chau, venimos, chau. estás en la tarde del magazine.